Un saludo para todos, bienvenidos a Creaciones Betina En este video voy a reciclar dos cajitas Haré un detalle para cumpleaños El cual personalicé en forma de regalito Como pueden ver es un detalle muy original Y lo mejor, que sale muy económico Vamos a ver cómo se hace Voy a tomar las cajitas Y voy a cortar esta parte voy a utilizar cartulina voy a aplicar la silicona líquida en estos lados para forrar así, recuerden que las cartulinas los colores que utilicen son opcionales, voy a pegar acá en esta parte, no hay necesidad de pegar en la parte de atrás, nos quedaría así esta parte también la vamos a forrar y esta cajita la voy a forrar con verde nos quedaría así voy a hacer fondos voy a hacer unos rosquitos punticos me parece que se ve mejor voy a hacer unas bolitas igual punticos vamos a hacer en estos lados también en esta otra cajita voy a hacer unas estrellitas y punticos, nos quedarían así, ahora voy a utilizar una cartulina azul voy a aplicar acá en este lado silicona líquida, recuerden que no les doy medidas de la cartulina porque no sé qué cajitas van a utilizar, pueden reciclar cualquier cajita, voy a aplicar acá silicona líquida y termino de pegar así voy a trazar acá una línea para guiarme este lado mide 2.5. Voy a trazarlo acá: 2.5. Voy a trazar la línea con lapicero sin tinta para enseguida hacer los quiebres mejor. Y de nuevo voy a medir 2.5. Voy a doblar así. Ahora voy a aplicarle silicona líquida a esta cajita y la voy a pegar en esta, en esta parte o bueno, en este lado. Voy a doblar así para hacer los quiebres. Estas líneas las voy a borrar porque esta parte va decorada. Voy a darle vuelta y en esta parte vamos a pegar tiritas que corté en cartulina fluorescente color naranja pueden hacerlo también con un marcador si, si desean si no quieren hacer este paso acabo de pegar todas las tiendas así en esta parte lo que hice fue cortar cuadritos de colores así los pegué y hice una cruz y lo terminé así es el moñito y ahora vamos a escribir happy happy birthday o pueden escribir también feliz cumpleaños que es lo mismo o un mensaje lo que deseen y acá muchas felicidades y acá marca la persona que va a regalar este regalito de detalle, vamos a doblar así voy a dar vuelta para medir esta parte para hacer la tapita, esta por ejemplo mide 8.5 yo voy a agregar 2 milímetros más y este lado mide 5.5 voy a agregar 2 milímetros más que serían 8.7 agregando los 2 milímetros y 5. 7 voy a trazar así y vamos y voy a cortar ahora voy a utilizar un papel tornasol color amarillo también pueden utilizar cartulina mide 9 centímetros y lo dividí en tres partes de 3 centímetros voy a doblar así y esta parte o este cartón también lo voy a doblar con el mismo forrar con el mismo papel nos quedaría así voy a pegar acá y este sería para pegar así tratar de que la cartulina sea un poco más rígida nos quedaría así yo le tuve que pegar una tirita de cartulina porque no estaba tan rígido voy a abrir acá, en esta parte se me ha olvidado decir que pegué tiritas porque estos son regalitos, en una pegué amarillas y este, naranja para decorar que creo que se ve muy bonito así Acá corté un cuadro en cartulina de 9 por 8 centímetros que serían para colocar en una cajita. Voy a escribir un mensaje. Que Dios te regale mucha salud, amor y felicidad todos los días de tu vida. Voy a alinear acá, ¿no? voy a alinear también con negro, recuerden que los mensajes son los que ustedes más les guste o los, sus mensajes Copié otros mensajes, los cumpleaños van y vienen pero las personas inolvidables como tú permanecen en el corazón para siempre hoy es un día muy especial, es tu cumpleaños y esto me hace muy feliz que Dios te conceda muchos años más de vida y pases un feliz día este día Dios lo hizo pensando en ti para bendecirte y te dice cuánto te ama que pases muy bien tu día un abrazo, vamos a colocarlos en esta cajita y en esta vamos a colocar un detalle o chocolates lo que sea. vamos a cerrar de la tapita y ahora vamos a decorar el regalito que sería así vamos a cortar una tira en cartulina de 3 por 21 centímetros la vamos a doblar en la mitad vamos a cortar voy a aplicar acá silicona líquida y voy a doblar está muy rígido pero voy a hacerle así para que no quede como tan rígida para poder darle forma al moñito porque vamos a hacer un moñito y hacemos lo mismo con esta. Voy a aplicar ahora silicona líquida y voy a pegar acá. Lo van a hacer así. Voy a darle formita. Acá corté un corazón en cartulina fluorescente fucsia que será para pegar acá en esta parte, en el medio. nos pues quedaría así. Y ahora lo que voy a hacer es hacer una carita cowboy Los ojitos los van a pintar negros así, igual la boca la van a pintar negra. Con vinilo o pintura acrílica, este palillo voy a hacerle la lucecita a los ojitos.